Eh, yo soy Esther Vega y llevo trabajando desde el 2010 como profesor técnico de formación profesional en la especialidad de sistemas y aplicaciones informáticos. Llevo, he pasado por varios centros pero llevo varios años en el Instituto San Pedro de Alcántara que es donde he conocido la plataforma escolar. Realmente como yo soy profesora de informática, yo me he formado, soy ingeniera en informática, lo que es el tratamiento de las TIN lo he utilizado incluso antes de trabajar en, como profesora. Eh, ...lo he utilizado además en, en el ámbito del, del ocio y tiempo libre... ...utilizando plataformas como por ejemplo Moodle... ...entonces ya de largo utilizo este tipo de plataformas... Eh, desde, ...desde que entré como profesora en el 2018 he hecho muchos cursos... ...y los que sí que destaco son los dos últimos que he hecho... ...que son de la plataforma Escolarium... ...que son el de gamificación y el de Flip Classroom... ...el de gamificación lo hice el año pasado... ...y sí que he empezado a tener algo de contacto con los alumnos... ...en el, en el aula con ese tema... Y el de FlickLarium espero, espero implantarlo este año, espero poder implantarlo. Bueno, en el curso de Escolarium eh, la experiencia ha sido muy buena. La experiencia ha sido muy buena porque, sobre todo, los alumnos tenían muchas ganas de aprender. Con respecto al nivel, siempre hay de todo. Siempre hay gente, sobre todo relacionado con la informática, hay gente que ha tenido más contacto, gente que ha tenido menos contacto, que le cuesta más aprender y que le cuesta menos aprender. Pero lo más importante son las ganas. Cuando tú tienes ganas no te importa bichear, pelearte, como les decía yo, y así es la mejor manera de aprender cómo funciona. De los docentes extremeños, vamos, yo solamente con los que he tenido contacto, hay de todo. Hay gente que conoce muy poco la plataforma Escolarium, casi todo el mundo ha oído hablar de ella, pero mucha gente no sabe a lo mejor la potencia que tiene la plataforma, utilizan otras técnicas... ...y luego hay gente que usa mucho Escolarium... ...en mi centro por ejemplo... ...es una plataforma que se utiliza mucho... ...muchos profesores tenemos libros propios... ...primero le animaría a utilizar la plataforma... ...porque creo que es una buena herramienta... Eh, ...creo que hay mucho material ya creado... De, ...por ejemplo lo, los del programa Crea... ...y es una facilidad para nosotros... Eh, ...entonces le animaría a, a, a utilizarla... Eh, ...con respecto a aprender pues le explicaría un poco el funcionamiento de la plataforma y simplemente enredar porque realizando actividades, haciendo por ejemplo actividades Blink es como realmente aprendes a hacerlas. Nosotros este año nos hemos embarcado en el proyecto de Erasmus Plus es la primera vez que, que trabajamos en este proyecto entonces nos hemos planteado aumentar el conocimiento que los alumnos tienen sobre Europa. Eh, nosotros somos un centro muy tecnológico, utilizamos mucho las TICS en, en, en el día a día en nuestras clases y entonces cuando vimos el proyecto CITE pues vimos que era una manera de aunar todo lo que estábamos haciendo. El proyecto se llama Conociendo Europa a través de las TICS porque bueno, estamos realizando pequeñas actividades con todos los grupos del centro para aumentar el conocimiento que ellos tienen de Europa y estamos utilizando las TICS que es una herramienta que a ellos también les sirve para acercarse más a... ...a Europa y les facilita mucho la, la idea y todo... Y, ...y bueno, principalmente es para eso... ...pero también nos ha permitido... ...aunar varios proyectos del centro...